Ven, no ven, papá. Ven, ven, ven, vamos a hacerlo rápido. Por no hacer bulto. Okay. Espérate. este. Eh, Henry, te viste apresado, entregarte pues, mediante alguien ah, en el en el, en el, en el, en el, en el de la de esa américa. Henry. Eh, eh, eh. eh, eh, eh. hasta ahí llega la entrada de ustedes, ya. Hasta aquí llega la entrada. Lado del en el día de hoy aquí a San Francisco Macorís de Henry, hermano de Emily, de Emily, de Emily de Miley Martínez. Acusado de haber participado en la muerte de Emilio Peguero? Bueno, ya esa persona está en la Fiscalía de San Francisco de Macorís, fue ingresado a la carcelita y en las próximas horas el Ministerio Público va a estar definiendo su situación jurídica con relación al caso de la muerte de Miguel Carmen Peguero. ¿Dónde fue apresado? En el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. La participación de este magistrado en este caso. Eso es lo que el Ministerio Público en las próximas horas va a determinar. Okay, muchas gracias. Gracias, magistrado.